Thank <small noise> you. tal este chicos? Soy Playmars y estamos en este Bus Simulator 2018 Vamos a entrar, vamos a unirnos y vamos a hacer el último objetivo que nos faltaba chicos Que era completar todas las paradas al nivel 3 y bueno pues así... Bueno vamos a seguir con esta rutilla como veis tenemos que hacer este objetivo Como dijimos chicos este objetivillo que era todas las paradas de autobús deben ser al nivel 3 Y nos dicen... Las paradas de autobús destacadas aún no han alcanzado el nivel 3, ¿vale? Entonces son estas dos, me parece, solo. O hay alguna más por ahí, a ver qué mire yo. No, solo son estas dos, chicos. No sé cuánto. Vale, esta está a nivel 3, ¿vale? Linderali. vale, Linderali, no, vale. Esta tiene nivel 3, ¿vale, chicos? Nos quedarían dos Blinder Alley y Crois Alley, ¿vale? Así que bueno, vamos a jugarlas. Vamos allá, vas a, a utilizar el Setra mismamente. Mimamente, vamos a utilizar el Setra, a ver el Setra, este mismo. Se vas a hacerlo así, sí. Vale. En ello estamos, vamos allá. Vale. Vamos allá, vamos a empezar, eso es. Vale, vamos a ello. Despacito, a ver qué tal se nos da, vamos a empezar. Instante no hemos hecho una rutilla pequeña con las rutas destacadas. Para ver si ya alcanzamos, ¿vale? A ver si alcanzamos el nivel, pero en una ya tenemos el nivel. Vale. Vale, subimos ahí, falta uno. Me parece ya montado vale, sí vale, antes miramos por aquí vámonos, perfecto, vámonos me doy se me ha quedado aquí, no sé por qué que mucho mucho coche Vale, sale ahora mismo, vamos a Groisali, vale Es una ruta muy pequeña Que casi no necesita No necesita lo que son No necesita conductores, vaya Uff, se me mete aquí No me jodan, no he visto el peatón jo. No he visto el peatón, tío jo. No me jodáis No me jodáis 18.000 No, inicio, chicos Joder, no me jodas, tío Ay. No puede ser esto, eh Lo bien que iba, chicos Es que Perdonar, chicos Vale, repetimos. Vale, ahí a ver qué tal. No sabía que había tanta gente en ese punto, perdón, vale. Ahora ya Gracias. sí, la hace muy bien. Vale, semana al ordinario. 12. Va. Miramos antes Vale, hay uno que no tiene Que no tiene billete Vale, multa Porque tú no tienes billete Así que fuera Vámonos Vale, los Ali, seguimos, nos Me metemos en esta ya, ¿no? O es en la otra. No es en la otra, vale. Es en esta, en la siguiente, ahora sí. Vale. Cuidado que hay mucho, muchas personas por aquí, ahora sí lo hacemos bien, ¿eh? Vale. Seguimos por aquí, chicos. <tose> <tose> Perdón... <tose> Gate, ahí vamos. Vamos allá, seguimos. A ver Vale, tercera, tres, tres ochenta. Muy bien. Día tercera, cuatro sesenta. Semanal ordinario, 12 pavos de nada, vale, 6.000 ¿verdad? Vale, la siguiente. Uf, que me meto dentro cuidado ahí chicos vale tengo que activar la rampita chicos y dónde está la rampa rampa a la rampa ah, va a ser aquí Y... no se la siguiente, oh. siguiente. siguiente chico. Tíson, claro, es la siguiente la siguiente chicos mi estación claro la siguiente por aquí 460 Va a durar la rutilla un poco, eh Va a durar Día Dos Ahí que no se iba. Vale Vámonos. La siguiente. Vale, hay un, hay uno ahí sin. Aquí hay uno ahí sin. Sin billetes. Espero que no se me haya escapado. On, um... here you go. Of course. Where is it? Ah, here you go. Vale, él no. Uno de estos. Ahí, te he pillado. Perfecto. Ay, no sé si es tan verde. Sí. A veces me ocurre que no sé si es tan verde. que un arao chicos <risa> ahora que me estoy dando cuenta no sé para qué he hecho que borde el centro pues estoy dando mucha vuelta vale demasiada diría yo no entiendo yo porque le estoy haciendo que borde el centro o es que borde esta zona estoy dando más vueltas no tenía que haber hecho que bordear vamos Joder. Parezco un mono chicos, dando vueltas. Vale, ahora sí vamos a esta, ahora sí. Vale, y avanzamos, Vortes Ali, vale, Vortes Ali. No a ver... pasajero, ¿dónde está? Vamos. Thank you. Hello. Hola. Falta una. Vamos. Vale. Otra que no ha pagado. Here. I thought I had one no lo tienes, ¿no? Te he pillado. Perfecto, 12.000. Vale. Mm, mm, mm, mm. En uno más, Eso es. Vale, ahora sí Vemos, perfecto, 14.000 vámonos oh, pues sí, pasta oh, No pues si quedan pastas Excuse me del bordillo, a veces no no tengo pillada la la está la, esta, la no tengo pillado los márgenes porque como es un, un autobús tan largo como el etcétera pues a veces no tengo pillado los límites chicos de de del bus vale continuamos con Ray Bulgers ahí está voy a dar, ¿no? Pues no, pero y quedaba ahí, chicos, no daba, no daba. Vale, creo que está grabando, ¿verdad? Vale. Mira, tiene por aquí. Hola. Vale, pescadores, ya vamos ahí. Ya vamos poco a poco avanzando, ahora sí. Sí, sencillo, ordinario. No, my phone battery drained again. Thank you. I Need a few tickets, please. 060. Thanks. <coughs> 15.000, perfecto Vámonos No sé si aquí Encuentro el Método de pasar Esto va a estar difícil, eh Ah, uff Me doy, me doy con él. El... es tan largo chicos produce un sarcófago o coños es que es tan largo este bus etcétera creo que es además el nuevo modelo el s18 el 416 s18 o algo así es larguísimo chicos con la señora mayor, ya la vale que música no esperaba jo, una señora mayor, no lo esperaba chicos, eso no lo esperaba, madre mía sí. vale, zona de los pescadores ya vamos ahí es que con la tontería estamos rodeando el, el centro, pero hostia, son paradas, eh. Es largo. El centro. El centro es largo, chicos. Su media hora no te lo quita nadie con tanta parada. Vale. Ya está, ¿no? Are you for going to the movies today? I was thinking about the new superhero blockbuster that just came out. Vale, paseo del río ya. Vale. Y aquí. A ver. Aquí. ten cuidado aquí y ya otra vez te veo me habéis dando vueltas en círculo, chicos joder <ríe> esto de rodear todo os de bordear me jode porque es que vamos por los mismos sitios casi bueno mismos sitios no pero casi vamos por aquí por ahí, un poquito más Ahí te veo. Es. Ya estamos por todo el centro. Prácticamente. Ahora hacia arriba Nos vas a colocar en esta Eso es, a nuestra izquierda Para subir hacia arriba Luego ya cuando me compre otro bus Pues ya pondré Ya pondré a esta Yo la pondré en su sitio Vamos, para arriba Espero que no... Vale, no quiero que te vaya ahí y... Que me cuele. Bien. Y creo que ahora ya sí es la última parada. Una de las últimas tiene que ser. Vale, sencillo. Estudiante. Gracias. Muy bien. Vale, ticket please. Dieciocho con veinte A ver si nos ha, a ver si nos centramos. Vale. Por atrás. Ay, no he visto... Vale, va perfecto, 16.000 Vale, seguimos de momento Por aquí Vale, ahora es la más Larga porque nos dan casi 7 minutos Para que os deis cuenta, chicos Ahora el, vamos a la parada Que está lo que es en el centro-centro ¿Qué ha pasado? perdón no me he percatado lo de intermitente Joder. y aquí viene el cizagueo que he hecho de rodeo que ahora tenemos que ir por varias calles ya lo veis esto es ahora mismo estamos en el centro centro vale del el old town en el centro histórico total entonces ahora pues tenemos que bordear las calles pasar todo hasta la no sé si es hasta la estación o hasta una parada que hay ahí. Creo que es la estación, la que nos queda. A ver, espera, un momentito. No, vale, no, no, no. Es, creo... Es... Lista de cambios. Es esta. Vale, creo que es High Fi, High Road o algo así. High Road me parece que sí. Ahora tenemos que atravesar hasta High Road. Eso es. Y ahí... Acabamos, me parece. Pues esta es la ruta más simple que he hecho aquí. Vamos. Que ya veis. A ver si me deja meterme hacia la derecha. Uf, me daba ahí. Normal que tengo control. Vale, hay que tener cuidado en esta callejuela. Esta callejuela. Ahí va. Y si es que está todo muy junto. Ah, es que. Esta calle. Vale, ahora sí. Es que esta calle es terrible. Tenía que haber metido por aquí. Esto es el centro-centro. Ahora sí, ¿eh? eh 15.000. Le bajo un poquito. No pasa nada. Está aquí, hay que tener cuidado. Vamos para adelante. Estamos en el centro total, chicos. Creo que es en esta, no, la siguiente. Vale, la siguiente. aquí, vale, no viene nadie, perfecto. No, oh, mal, que me ha esperado, chicos Ah, Whisperway, ¿veis? Whisperway Me falta una, una parada, me parece, solo una, ¿eh? Es decir, me quedan, a ver, hasta que llegue a Busker Way me quedan dos, pero ya de ahí me queda la final Así que me queda esta solo, en realidad Cuidado con la esta tanto coche Ay. ya pasa al centro, bueno ya pasa lo peor ahora ya nos desviamos por la grande por la avenida grande del casco histórico y vamos a a esa zona como de chalés muy bien, ahí está chicos vale, ya estamos, ya vemos Whisperway ya. vamos a salir de la avenida grande ¿Dónde vamos. Vale, ahora, que si no se me cierra. Vale, vamos para abajo. A ver cómo me meto yo aquí. ¡Uh! ¡Qué tapón! Ah, bueno, es que está rojo. <tose> Y así salimos a la avenida grande Por fin Menos mal vale. Voy a salir por aquí vale, vámonos para acá a ver cómo hago yo esto Vale, mira, la paradita de finalización no está muy lejos de Whisperway está a como estará a 200 metros, no muy lejos. Vale, creo que es en esta, ¿no? Sí. Ahí no me da que va a hacer más cruzar, va a pasar rápido. Ah. Vale, perfecto, Whisper Way, eso es. Vale. Hey, Ru. Vale. A ver si me deja hacer lo que yo quiero. Dos. Nueve con veinte. Sencillo, ordinario 2.80 Vamos A saber si puedo hacer lo que yo quiero Vamos a ver si me dejan hacerlo Sería increíble Espérate un momentito, sí, sí que me deja perfecto. Y yo paso de dar tanta vuelta, chicos. Vale, perfecto. Uy, que me la meto, chicos. Vale, ahí está el final. Perfecto, 17.000. Bueno, podríamos sacado en 20.000, pero bueno, es un pellizco. Es un pellizco, está muy bien, chicos. A ver si puedo pasar hacia aquí. Perfecto. Me miraron bicicletas, ¿qué que iban a pasar. Vale, esta es la parada de man... Ah, no see. son obras. Vale, vamos next... para adentro Vale, está aquí en la avenida, no lo sabía. Vale, aquí Bien Vale, pues ala, abajo todos Ala, abajo A ver si puedo completar, chicos Y cubrir De verdad, este objetivillo Hostia, no me no me acordaba de Del hombre Espera Me lo he dejado ahí Vale eh, vamos a decirle que salga Vale, pues ya está completado chicos Ojalá hayamos cumplido el objetivo Ojalá cubramos A ver qué tal 395.000 Vale No, pues no Algo falta aquí Vale, vamos a poner Vamos a comprar A ver, qué falta aquí, a ver hasta subido a nivel 2. Linder vale, sigue el nivel 1. Vale. Pues nada, chicos, yo creo que esta la voy a hacer ya fuera de cámara. Eh. Y ya pues. Eh, con esta grabación ya meto. Cuando la haya completado, ¿vale? Ya me. Quiero decir, ya. Ya. Eh. Eh.. Ya continúo con el nuevo objetivo Y ya grabo a partir de ahí ¿Vale, chicos? Pues nada, vamos a ver Vale, tendría que comprarme uno Lo que pasa es que tengo Tengo lo justo Me queda mucho todavía para Ya, pues tengo que comprar un bus Porque lo voy a necesitar A ver, tienda ¿Cuál compro yo, chicos? ¿Otro articulado o okay. qué? Otro setra Ya, es que hay que hacerlo. A ver, voy a ponerle... Voy a contratar aquí. Voy a ponerle en esta ruta. Eso es. Y vamos a contratar a más gente. Si no, pues no se hace bien las cosas. Hay que hacerlas bien siempre. Vale, genial. Vale, pues nada, pues ya cuando lo complete os digo Y ya empieza la grabación desde ahí, ¿vale? Nos vemos, ahora, ahora volvemos, chao Bueno chicos, hola, muy muy buenas, play Playmas Bienvenidos a este Bus Simulator Y bueno, pues... Eh, he querido empezar así, para bueno, ya lanzar con el siguiente objetivo ¿Qué tal? Bienvenidos a este Bus Simulator Vamos a hacernos el último objetivo, chicos, que era, No sé si yo carda es lo de... Eh, creo que no tengo. Oh, creo que no tengo minutera aún, ¿verdad? ¿O no? Vale, no sé si acordáis que tenía que subir todas las paradas al nivel 3. Nos quedamos ahí, ¿vale? Ahora lo veremos. Y es que quería terminar este, este lo que es este objetivo. Y ya enlazar con la zona oeste Conectar la zona oeste. Y bueno, pues empezar, ¿no? De la mejor manera. Vamos a ver si completamos. Y estaría genial, pues me pasaría otro pues ¿qué pasa? estaría genial pues me pasaría pues el primer simulador de autobuses que he jugado, entonces estaría muy bien y ya probaría el, 20, el 21 que es bastante mejor es en, ya en bueno tengo que comprar, obvio, es en América y bueno, pues pinta bastante bien porque son otros autobuses otras marcas y es más, más moderno, tengo muchas ganas de pasar a él, pero siento que primero tengo que hacer este eh, bueno, esperemos ya que cumplamos el objetivo por fin Y bueno, podamos cubrir y hacerlo Lo único es que, bueno, pues aquí las paradas no dicen que lo hagamos conmigo. Y nada, a ver si se me da bien Cuidado, va para adelante, sí, todo para adelante. Todo para adelante chicos. Y bueno, empezar así tan rápido porque creo que ya llevamos muchas partidas. Llevo muchas partidas fuera de cámara que no. Que no hay manía, que no hay manía de, de, de, de que me saliera el objetivo, pero ya por fin sí, sí. Y bueno, pues lo estamos completando. A ver si se completa. Mis autobuses guapísimos, los diseños los he hecho todos yo Y bueno, espero que os gusten Vamos, que no se me vaya el tiempo ya voy tarde si completamos aquí vale buen servicio eso es bueno hay que atenderlos muy bien para subir la parada de autobús perfecto sencillo ordinario Día perfecto miramos perfecto Vale, sencillito, muy bien. 2.80. Día ordinario 2. 2.60. Día ordinario 3. Vamos allá. aquí le puedo dar también, creo que sí a Claxon, ¿no? A ver. sí ah, bueno, bueno eso no lo sabía, que le podía dar Claxon desde el manual vale, ahora lleva el 8.10 mil tampoco recupera mucho que hay que calcular la distancia en las medidas yo para eso voy un poco así es chumbillo chicos. es muy chumbillo That's my stop. Ahí está, perfecto. Vamos a ello. Granja Stein. Stein. Mira, que ojata, que si no me pilla. Ahí pasa el, pasa el tren, chicos, ya lo sabéis. La otra vía. se ve? La granja de Steinager o algo así. Creo que se llama. Sí, pues esto ya es rural, esto ya es zona campestre. Así que aquí está muy bien que llegue el bus, chicos. ¿Qué es aquí? Es en esta. Ese ¿Sí? es. Se. Sí. Bueno, oh, no te metas ahí. Risinger Grange. Eso es. Gracias. A ver si cubrimos chicos, ojalá lo hagamos ya, porque es que tengo ganas de que termine este juego, que nunca lo he pasado ya os digo chicos que la primera vez que lo sigo y lo hago con vosotros hasta aquí, nunca lo he hecho, vamos. Vale, a ver si cubrimos, chicos. Vamos allá. No. Todavía me va a quedar un poquito. Voy a hacer pupa ahí. Estar ya al nivel 4, sí. ¿No? A ver, ¿cuál falta? Me quedan dos, chicos, solo dos. Linder Alley. joder 2x2 King Cordio, eh no pues hay que repetir chicos pero yo voy a comprar el nuevo bus que ya le tengo por aquí voy a ir a la tienda porque ya tengo el bus final que es este el nuevo Leon City CNG Man compramos, vamos a quedarnos sin tela lo tenemos bastante ahí está y ya le tenemos, chicos. Vas a personalizarle. Quería comprarle. Tenía muchas ganas. Eh, anuncio. Creo que... Vamos a hacer nuestro modo, sí. Vale, no sé si se podía pintar el asiento, ¿vale? Ah, sí. Lo voy a dejar ahí. En Bruce. Eh, vale. El color es blanco también. Y vamos a poner... Eh, pegatinas, como no pegatinas que tengo hasta aquí Ya a poner esta vez con ruedas a ver qué tal quedan como esas eso es a ver qué tal esto es vamos a hacer las tochulas vamos a poner dos ruedas <ríe> vale no sé qué tal quedarán ahí hacerle chuli y arriba pues otro techito vale este yo aquí no llega verdad no aquí está como que no llega espérate eh, una rueda más vamos a poner una rueda más eso es. vale y no llegaba exacto bien eh, vale, seguimos con las ruedas Hostia, no me deja correr Fíjate vale. vale, ahí ahora sí Ahí sí, ahí sí me dejas Eso es Más. hostia, ¿no me deja correr para allá? ahí modo cámara ahí, te estoy viendo perfecto vamos a cambiar esto vamos a poner estas yo creo ahora aquí a ver ahí estaría vale bien vale que vaya para acá ahora vamos a hacerlo más rápido de lo habitual porque sé cómo va, vale chicos ¿Cómo va esto? Vale, eso es Vamos aquí Bien Falta una Eso es Bien Ahora vas al techo Y en el techo vas a hacer lo siguiente otra lunita, Esa es. que cubra bien y otra lunita. Vale y ahora aquí en el frontal, Joder. ahí vale. El frontal vas a hacer lo siguiente: vas a colocar pajarito. Eso es. Ahí estaría. Vale. Eh... Este frontal va a ser el siguiente. Este. Ahí estarías. Y ahora pues a pintar, chicos. Vamos a pintar. Por este ladito, a ver qué tal queda, eh, vale aquí, más o menos, hay chuli, eh, vale negro, es este color que así ah, sí Vale Siguiente Vamos a modificar todo, eh Oye, negro no este a ver bien vale más no me gusta más ay ya se está yendo aquí, eh, esto Eso es, color bonito Eso es Diferente totalmente, ¿eh? al otro lado Es que el otro lado como... Ah, está perfecto Joder, negro no Eso es Más o menos ahí Está genial Va a cancelar Vamos a otro ya no nos faltan poquitos. Vamos ahí a este ladito ya. Vale, seguimos. Eso es. No, mejor el verde. El verde me gusta. Eso es. Más. Falta el último. Vamos con el último ya. qué quieres, ¿Qué mira ahora tú. Vamos hemos con el color CT Eso es Vale, el techo Eso es cuestión de modificar. Siguiente. Se reflejó todo, eh. Se ve genial todo, la verdad. Bien. Una más. Este está de aquí, la final. A ver. Que miren. Oh. Dabuti ahí. No. Bien. Vale, ahí estaría. Perfecto. Nos queda el culete. El culete del pájaro. Ahí y ahí por ejemplo ya estaría chicos ya tenemos nuestro articulado grande y último del juego hecho para jugar aquí así que bueno, pues vamos a probarle claro, vamos a probarle con esta ruta a aplicar eh, vale, antes de la rutilla vale, lo que me queda. vale, son dos paraditas Green Ali, vale, este, aquí estoy en nivel 1 y aquí, sabes que la última de todas, el nivel 4, sí que es este, nos quedaría esta en realidad, claro. Green Alien nivel 1, sí, sí, sí, chicos. Oh, a ver si da suerte. Vamos a utilizar utilizando Leon que se llama CNG. A ver qué tal nos vamos allá. Esto es grande, hay que tener cuidadito, hoy. ¿eh? Bien. Vamos. Vale, vamos a centrarlo un poquito. Eso es, que centre ahí. Muy bien. Vale, ticket semana, estudiante. Muy bien, 4000. Vámonos. Next stop. Hay que tener cuidado con los giros, eh chicos. Un poco con los giros. My bad, I'll turn it down. Baja la música Es que MAN es una buena marca De autobuses Donde esté Mercedes-Benz Que son otras Pero MAN es muy buena también Creo que MAN es eh, Alemana Es una marca alemana Así que Sí, bueno, como aunque Mercedes-Benz también es alemana. Ya lo buscaré o lo diré, pero creo que man es alemana la marca, me parece. Mercedes-Benz seguro que sí. Yo no digo que yo que sí. Y aquí está nuestro bus, chicos. Os he enseñado, aquí está mi bus ya prácticamente personalizado. Y bueno, pues haciendo esta ruta 42 a ese si lago. La Leche, que es una pena que no hay manera de que la haga, chicos Quedan solo dos paradas por subir Solo dos Si no, lo hago ahora Lo haré fuera de cámara, chicos Porque es que son dos paradas tontas Como lo veis Es que son dos Son dos paradas muy tontitas La verdad Yo lo digo photo of my cat es, es. las otras ya las subió, fíjate en el nivel 4. Vale, nos podemos ir. Vale, uno. uno tiene multa por aquí. A ver quién es. Alguien no te billete. Here's the ticket and here's cat. Oh, Vale, te he pillado, eres tú <ríe> Te he pillado Ya tengo 10.000 Así que estamos en bien 10.000 chicos Uf, Cuidado aquí Es eh, que este es chicos Cuidado Entra, entra, entra, entra. Es un giro enorme ahí, chicos, muy grande. Vale, continuamos por aquí. Vamos allá. como veis chicos es el último autobús del juego el último de todos bueno además son DLCs pero vamos son parecidos a estos así que no merece la pena pero es que este es un autobús un señor autobús ya chicos enorme cosas como son es enorme vale. y ahora hay que tener bastante cuidado porque va a ser la parada final ya Vale Es el, el último arreón Y hay que tener cuidado ¿eh? Vale, me dejas ahora Muy bien Perfecto Eso es. Vale, hay que salir por aquí Eso es Muy bien Seguimos para arriba en la zona así campestre, rural perfecto estamos ahí llegando ya chicos el paso elevadizo el paso a nivel ese paso a nivel por donde pasan este tren donde hacemos la donde está la <coughs> la estación principal que hemos desbloqueado en el anterior eh, objetivo y bueno pues ya, ya si subíamos a la a los autobuses la verdad vamos para acá vamos a girar Muy bien toma la curva chicos. Aquí, te, aquí la tenemos. Perfecta. Tenía que haberme metido dentro, pero bueno. Vale, me han dejado algo tiradito. Vamos a verlo. Vale, ahí sí, un botecito de café. Botecito de café y Yo creo que pues, ya está se, aquí de nada Ya está Ahora sí puedo volver Ahí ahora, ahora sí no sube chicos Tiene que subir a mí no me digas Vamos Ay. no sé, no se me ponía la travesa Vale, chicos, hemos... 10.000, no está mal. A eso lo subimos. Vale, ahora sí, chicos. Ahora sí. Linder Day, Amber's Gate, Groys Alley y Granja Steinager. Ahora sí, chicos. Ahora sí hemos completado. Vale, ahí está, chicos. Hemos que la zona oeste. Ah, sí, genial. The city is finally considering reopening the central bus station. That's all thanks to the hard work you and your efforts. That is it. Congratulations. If they do give the go-ahead, I'm sure it'll keep you busy in the weeks to come, replanning and adapting your network. We are currently negotiating with the Historic Monument Protection Office about reopening up the old town ring road for public transport. Bueno chicos, pues ya estamos en un objetivo En conectado, dice La ciudad está considerando La reapertura de la estación central De autobuses, que ya está desbloqueada Desbloquea La estación y establecela como El núcleo de autobuses De autobuses central Vale chicos, ahora sí pues como veis Desbloqueamos todo Eh Ahora, como veis, estamos desbloqueando la estación de autobuses que os decía, la famosa centralita. Y bueno, pues yo soy si Playmas, me voy a despedir. Y lo vas a dejar en este objetivo en conectado. Espero que hayáis disfrutado mucho, de verdad, con los tutos, con los objetivos, que os guste cómo lo hago. Muchas gracias por ese apoyo, por los likes que me dais, incluso las visualizaciones, no, que es lo más importante que hay. lo prometo, chicos es lo más importante, antes que los likes. Eso vale mucho. Y nada, pues nos, va a volver, nos volvemos a ver por aquí pasados estos partidos de la selección porque hemos cambiado la temática. Y nada, pues nos volveremos a ver pronto el nuevo objetivo conectado. Espero que hayáis disfrutado. sin más, yo soy Play Más. Nos vemos, chao.